Nuestra percepción en las clases a lo largo de años de experiencia docente universitaria es que el nivel del alumnado en matemáticas y estadística es, en muchos casos, insuficiente. Así, el objetivo de este curso online es paliar esa deficiencia. Está dirigido, por tanto, a estudiantes de nuevo ingreso en la universidad que quieran afrontar con éxito asignaturas de estas características. También puede ser útil para personas que quieran adquirir conocimientos de tipo matemático y estadístico, abriéndose así a un mundo que les permita interpretar y manejar los datos que diariamente nos rodean. Este MOOC está estructurado en nueve módulos relacionados entre sí, los cuales se pueden agrupar en tres bloques. El primero, módulo 1 y 2, se analizan conceptos básicos útiles tanto en las materias de matemáticas como de, de estadística. En el segundo bloque, módulos 3, 5, 8 y 9, se analizan conceptos relacionados con la parte de matemáticas y, en los restantes, con la parte de estadística. Los conocimientos previos necesarios para seguir con fluidez este MOOC serán simplemente los conocimientos adquiridos durante la educación escolar básica y sobre todo mucha ilusión y ganas de trabajar y aprender lo que durante este curso os vamos a ir enseñando.